Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les vamos a contar cómo fue que nuestros amigos consiguieron este casa aquí en Canadá. Ellos vienen de México y justamente aquí está uno de nuestros amigos. Vamos a ver qué nos dice. Aquí tenemos a... vamos a acomodarlo. Aquí tenemos a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí este, ¿Están listos para darnos sí. este, contarnos cómo fue que llegaron aquí a Canadá? Sí, claro. ¿Y cómo consiguieron casa? Sí, eso Pero, eso vamos. Perfecto. Hola. Hola. ¿Y el Ah, sí, ahí está ya la por ahí, Sí, ahí está, ahí está. El Safe les queda como a 5 o 7 minutos caminando, ¿no? Sí. Gracias, Carlos. Y listo, ya tenemos aquí a nuestros amigos, eh, sería Mariana y a, nuestros ami y a nuestro amigo Carlos. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, chicos. Hola, mucho gusto. Muy bien? bien, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de venir aquí a su casa, por darnos inclusive también una, una cena, una muy rica cena. Muchas, muchas gracias. Y bueno, estamos aquí, justamente como les decíamos al inicio del video, para compartir la experiencia de, este, de Carlos y de esta Mariana de cómo fue que encontraron eh, casa aquí en Canadá eh, ¿Ustedes cuándo llegaron? Llegamos hace casi seis semanas aquí a Vancouver en Seis semanas que vendría siendo a inicios de marzo del 2022 no, A finales de marzo a finales. a finales de marzo ¿Y cuánto tiempo se tardaron en conseguir una casa? Pues desde que llegamos, hasta hace dos semanas, unas cinco o cuatro semanas aproximadamente. Ok. Sí, casi un, un mes. Un mes. Un mes. ¿Cómo se sintieron en ese mes de que estuvieron en búsqueda de una casa, un departamento? Pues al principio un poco normal, porque sabíamos que íbamos a demorar, pero ya en el momento de la realidad que ya se nos vencía el tiempo de la renta del Airbnb, sí ya fue un poco como caótico. Mmm. Uh -huh. <ríe> Muy caótico, Muy ¿verdad, caótico. Mariano? ¿sí? Sí, sí, porque sabes que se te vence, tu, se te vence la, la renta del Airbnb y pues tienes que dejar el cuarto, ¿no? Uh -huh. Y luego si no encuentras, pues está complicado donde quedas, te quedas literalmente en la calle Claro O pagar otro Airbnb es muchísimo más caro Sí, ya un Airbnb de un día para otro te sale súper carísimo Y en ese momento, no, habíamos cotizado, hecho la, el simulador de Airbnb Y costaba casi 50 mil pesos el mes 50 mil pesos el mes, que vendría siendo en dólares canadienses. Casi 3 mil dólares. 3 mil dólares. Sí. Wow. sí, 3 mil dólares por, por un mes. Por un mes. Sería casi lo de una casa muy bien en Canadá. Exacto, exacto. Sí. Y, sí, y, pues, y ahí no, tú dirás unos tres mil dólares si es algo, pero no, no creas que es por una casa completa, es por un cuartito pequeño. Uh -huh. Un espacio. Ya sabemos que aquí en Canadá más son, sí. la mayoría de los espacios son pequeños, muy pequeños y bueno para poner este en contexto la manera en que ellos llegaron aquí a Canadá, ellos están justamente en, eh, en British Columbia, están en el área de Greater Vancouver y actualmente eh, están viviendo aquí donde estamos es Borkitlam, Borkitlam ¿qué zona es? ¿cómo la definirían ustedes? Es la puerta de la Zona 3. Ok, perfecto. Sí. Y ese contexto de la Zona 3 es el Skytrain, como podemos ver aquí en, el, sí. en la imagen. Es, eh, hay diferentes zonas y ellos están justamente en la puerta, en el inicio de la Zona 3 de, de, de Greater Vancouver, ¿correcto? Sí. ¿Qué tan accesible les queda para poder llegar al centro de Vancouver? ¿Accesible? Accesible. Bueno, es que hay que poner en contexto, ¿no? Accesible, pues, es es, es tiempo, porque sí si si nos toma 40 minutos llegar a, al... Downtown. A, a, a Downtown, pero eh, estamos 40 cerca. minutos en puro sí, tren. En puro Skytrain. Sky Sky Sky Sky uh -huh. 40 sí. minutos en Skytrain. Sí, sí. No autobuses, no. No autobuses. No. ¿A cuánto están de aquí de la casa caminando al Skytrain? A ah, 5 Cinco minutos. Cinco minutos. Que eso es bastante importante, ¿no? Porque ¿cuántas casas no vieron que a lo mejor tenía buen precio? Y o estaban pero, bonitas. O estaban bonitas, pero la accesibilidad, ¿qué tan difícil, qué tan aceptable era? Sí, había que caminar mucho, había que caminar 15 minutos y luego tomar un camión. El camión no pasa tan seguido, pasan cada 15 o media hora. Y eso no estamos en tiempos de calor, más en tiempos de frío. Sí. Sí. Exacto. Y nosotros, pues que no tenemos pues un automóvil propio, ¿no? Tenemos como que usar el transporte público. Y, ta y también, otra cosa, ¿no? luego con la despensa cargando, ¿no? la comida. Mm -hmm. ca cargar con la comida o con, con la leche, pues son. Por 15 minutos está algo pesado. Mm -hmm. Exacto. Ustedes a lo largo de que estuvieron buscando aquí eh, diferentes eh, casas, porque estuvieron buscando en diferentes lugares, imagino buscaron en Richmond, buscaron en quizás en, este, en Surrey, en Bornaby, en Greater Vancouver, en Coquitlam. Downtown, en Coquitlam, a ver, a hasta en Maple Ridge, en Langley, sí, todos... Conocimos toda la, toda la ciudad de Vancouver este, buscando casas. Oye, y en ese mes estuvo muy de locos, ¿no? Sí. Estuvieron ida sí. y vuelta, pero... Todo el día pasaron el lugares. Correcto. El día, Ahora, este eh, ustedes, ¿cómo fue que llegaron? ¿Cómo, legalmente, ¿cómo es que llegaron ustedes acá? Estudiantes internacionales. Los dos son los estudiantes dos. internacionales. Sí. Eh, ¿Por cuánto tiempo eh, vinieron? ¿O ¿Cuánto tiempo es su permiso de estudio? Por casi dos años y medio. ¿Dos años y medio? Sí. Ok. Sí, sí porque son dos. Son dos. Uh -huh. dos. Sí. Muy bien. Entonces llegan como estudiantes internacionales, tienen la oportunidad de trabajar eh, medio tiempo que vendrían siendo 20 horas a la semana. semana. Ahora, ustedes llegan, empiezan a trabajar. ¿Qué tan fácil les permite ese, ese, ese tema del trabajo? A mucha gente nos preocupa que cuando llegamos como inmigrantes, ¿Cómo vamos a tener la oportunidad de trabajar? ¿Qué tan difícil les fue conseguir ese tra un trabajo? De un día para otro. Ah, de un día para otro. Perfecto, sí. cuéntenos. Por ejemplo, tú dirás, no, en México es más fácil encontrar una casa que un trabajo en nuestro ¿Qué? país de origen. Y aquí es al revés, el trabajo lo encuentras de un día para otro. Puede ser el mismo día o el día siguiente, pero la casa sí está más complicado. Ok. Una vez que tú tengas tu número de trabajo, tú puedes aplicar a cualquier trabajo que tú quieras, que te sientas capaz. Envías y te, te responden al día siguiente o al mismo día al día siguiente porque aquí requiere mucha gente para trabajar Ok, ok. ¿Cómo fue que consiguieron el trabajo, Mariana? Eh, <risa> bueno, a, ahora sí que Carlos es el que estuvo más metido en eh, internet, ¿no? es okay. super ágil para buscar en internet, ¿no? Eh, hay, una, hay una página que... Sí, buscamos este, principalmente como todos en JotBank y en Indic pero ya eh, luego eh, vimos eh. que en esas páginas te redireccionaban a otras páginas sí. y te, nos miraron a otras, a otras páginas que eran para trabajos de, de restaurantes y de otros tipos eh. que se llaman, no me acuerdo muy bien los nombres, de luego los si te pasé contacto, de la, la página. Y uno que se llama Sick drive creo, y otro que se llama 6888, que mm -hmm. es para puros este, hotelería y restaurantes. Ah, ok. Y ahí unos son para eso y nos tienen varias vacantes de varios tipos de salarios nosotros aplicamos el que mejor sale de cada posición y ya fuimos a varias entrevistas te llamaban al día siguiente que venga a aplicar obviamente todo es en inglés pero pues no son entrevistas tan complicadas son trabajos de, de así primeros trabajos de iniciación y ya no te piden mucha experiencia y, y ya casi te dicen no pues firma aquí y, te vamos, y quédate a trabajar hoy mismo pero aún así nos, no, agarramos trabajo en, en, en el Circo Soleil, fue nuestro primer trabajo ¡Órale! Circo de Soleil sí, fue de un día para otro también se fue y ya fuimos a trabajar estuvimos ahí, pero todos aquí en Canadá todo es muy, muy movido, los trabajos ya si tú quieres te puedes quedar ahí o puedes buscar un trabajo mejor oh, y ya wow. encontramos un trabajo que nos pagaba mucho más y un no, poco más uh -huh. y nos cambiamos al otro trabajo eh, si se puede saber para la gente que nos está viendo cuánto sería el estimado como recibir este, me imagino sería la el, el salario mínimo que va por ahí de los 15 dólares, este, ahorita en British Columbia este, se aproxima justamente para alguien que inicia, eh, que llega recién de Canadá recibir ese salario mínimo, un poquito más que tanto de ese salario pues sí sí te da para pagar tu escuela y para pagar tu comida y tu, tu renta pero quedas muy justo uh -huh. puedes ganar este 15 dólares, 16 dólares que es lo mínimo hasta, hasta 20 o 22 Mm -hmm. pero si sí, no, tú tienes que buscar a que te paguen un poco más, para que esa cuestión que tiene de más, para que puedas pagar, pagar también tu transporte mm -hmm. porque si no quedas muy justo, quedas en números negativos, claro, claro y, que es la realidad, ¿no? Claro, y es muy importante justamente, porque cuando llegamos, pues estamos nos tenemos con todo nuestro dinero, todo nuestro espacio para poder este, gastar todo, porque es lo que es transporte, lo que es justamente eh, los muebles que de repente necesitamos algún algún este eh, accesorio como la prendas, eh, cualquier tema es drenaje de dinero. Entonces, sí. hay que de alguna manera poder conseguir. Y ustedes fueron muy afortunadas de poder conseguir un trabajo inmediatamente. Sí o no? También depende que no, que tan porque mucha gente dice, "No, es que yo llego busco busco casa primero o veo cómo está el lugar, me entretengo, pero si tú buscas a buscar trabajo, la darse el siguiente, aquí lo importante es llegar y buscar trabajo inmediatamente uh -huh. para que rápido generes ingresos uh -huh. y no te coman tus gastos así de, de tus ahorros de México claro. o, de, o tus ahorros de tu país claro y ahora eh, cuando ustedes eh, empiezan a buscar eh, ¿cuántos nos recibieron al momento de tocar puertas en algunas casas que les gustó a ustedes? para casas Ajá. Casas, departamentos que les hayan dicho no ustedes nos, no aplican o vamos a buscar a otras personas ¿cuántos uh -huh. nos habrán recibido? Pues así, mes. no directamente es casi ninguno porque o algo así como visto y que Ah, no es algo dado. como visto Porque <risas> tú aplicas, envías tu solicitud Pero no muchos te responden sí. por, okay. por, por diversas razones sí. que, no, que probablemente porque somos nuevos. somos nuevos Aquí lo que te piden muchos este, lugares para arrendar Que te piden las referencias okay. Y son las referencias laborables Y las y referencias este, personales Y de tu antiguo arrendador uh -huh. Pero pues como eres nuevo pues, y eres nuevo y aparte llegas sin, sin familia, sin conocidos, pues no tienes nadie que te pueda apoyar como referencia, ¿no? Uh -huh. O sea, que llegas pues prácticamente sin nada. Sí. Y pues esa es la principal barrera que nosotros vimos. Uh -huh. Ahora sí que podrás ser la persona más famosa y más conocida sí. en México. Y en con un, un país. buen trabajo, con, con una buen buena trabajo, casa, con el dinero. Manager, ser el manager, sí. ser alguien súper famoso y llegas aquí, eres un el, cero, así un nuevo. Sí. No te, sí. nadie te conoce y pues es empezar a generar sí. eh, credibilidad, empezar a generar eh, experiencia, en general experiencia eh, tanto experiencia tanto profesional. Laboral e inclusive sí, de sí. amistades, que de crédito también es súper sí. es importante, ¿verdad? Entonces, aunque sí. también les pedían historial sí. crediticio, ¿no? Sí, en hubo, las casas. Hubo muchos lugares en los que no nos dijeron como tal, porque obviamente no te dicen, no dicen, no, pues, eh, hubo algunos eh, lugares en los que dijeron, pues, eh, la casa fue rentada a otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, y pues, obviamente sí te decían, ¿no? Que, que es necesario tener, pues, un historial crediticio de un cierto nivel, ¿no? Porque uh -huh. se Hasta un sueldo. Ajá, mm -hmm. por niveles, ¿no? Entonces, sí, también ese es otro punto que, bueno, sea, tienes que cumplir con un historial y estás llegando aquí y todavía no tienes un historial fuerte, ¿no? Sí, exacto. Nosotros, este, Ana y yo, cuando llegamos, eh, nosotros nos tardamos aproximadamente tres semanas en poder conseguir eh, el basement donde vivíamos, pero más que nada pudimos eh, poder escoger ese basement porque nosotros ya teníamos una referencia laboral y la, el landlord como tal lo que realizó fue decir voy a marcar a tu empresa, voy a marcarle a recursos humanos, a tu manager y si tú dices aquí que estabas trabajando en México también voy a marcar casi casi o sea ella quería buscar lo más posible porque ahí donde vivíamos este, eh, donde era, era, tenía una familia ¿no? no? Sí, ya tenía sus hijos y pues ella no quería exponer a su familia con alguien desconocido y sobre todo que éramos nuevos entonces ya teníamos un respaldo de gente canadiense que dijera, ah, si sí, son buenos chicos, o son este, o sea, sí, que tuviera buenas referencias para nosotros. Entonces, lo que ella hizo pues, fue contactarse con todos los que pudo para, para saber si éramos de confianza, verificarlo la información. Exacto. Y es comprensible hasta cierto punto, porque tú, si le abres las puertas, de alguna manera requieres como que eh, tener un mínimo de referencia de que no va a pasar algo, ¿no? Llámese desde un depósito, que eso también te ayuda a tener la certeza de que sucede algo, pues puedes tener la defensa de que algo te ampara, hasta referencias más fuertes. ¿no? En este caso, el landlord en el que nosotros estábamos, pues era justamente una familia, ya tenía hijos. Entonces tenía que aumentar esos niveles de, de filtro para poder eh, seleccionar a la persona que iba a entrar a su casa. Muy bien. Ahora, ustedes se encuentran casa. Eh, ¿Cuál fue el mayor reto aparte de no tener experiencia laboral aquí en Canadá, no tener sí. referencias de landlords? ¿Cuál consideran que haya sido ese, ese reto? ¿Cómo se sintieron en ese mes? También hay otro motivo en lo que nos dimos cuenta, también ¿no? mucha gente está llegando de, otro, de todo el mundo, sí, de varias partes de diferentes países, sé que hay mucha demanda de que quieren buscar un departamento uh -huh. y pues compites con cientos de personas, ese es también es un sí. otro factor también factor fue el factor del tiempo del clima uh -huh. pues llegamos en meses donde mucha gente quiere venir porque es un buen clima en Vancouver o sea que pues, estás un, en unos meses que está muy solicitado la, la demanda de dónde de, de vivir sí. y pues compites con más, con más gente claro y se vuelve casi imposible encontrar un lugar que, te, que a ti te vaya a gustar la competencia sí. es muy alta sí. la competencia es muy alta esa competencia es muy alta, ¿cómo competir contra esas personas? ¿Cuál fue su haz que tuvieron para poder encontrar aquí? Pues así nos tocamos puertas, enviamos este... Porque aquí te piden pues, aplicaciones, no es de que, oye, quiero rentar, ¿dónde te pago? No, aquí tienes que llenar formularios, ellos tienen que llamar a tus, a tus antiguos a tus referencias, a tus, a, a tus land landlords, a tus empleadores, no te piden solo uno, te piden hasta luego o a sea, tres personas y dices, pero soy nuevo, apenas tengo un trabajo de un mes o de, me, o de 15 días, eso no sueldo soy estudiante, tengo un sueldo bajo, porque es part time y como no compito, contra persona, sí. ¿no? y luego sí. te piden sí. ¿no? que tengas salario de arriba de 65 mil dólares al mes que es demasiado sí. dinero, no, sí, 65 mil dólares al año, uh -huh. que es mucho dinero, un sueldo alto uh -huh. y pues no compites porque somos nuevos entonces, se nos ocurrió ofrecer este pago por adelantado y ahí es donde sacan el as Sí, porque decimos, no tenemos referencias, ¿cómo puedes competir? Y, y al final de cuentas, un dueño de una casa quiere asegurar que le vas a pagarle la casa, ¿no? Uh -huh. Y por eso te ponen muchos requisitos, que tengas un buen trabajo, que vivas bien o que tengas un estatus. Uh -huh. Y también porque aquí una casa, mantenerla vale muy cara. Uh -huh. Si llega un desconocido y rompe la pared o hace algo, pues tiene que pagarle mucho dinero a alguien que la, que la repare, ¿no? Uh -huh. Por eso también ellos se cuidan mucho con eso. Uh -huh. Entonces lo que ofrecimos fue pagar por adelantado. ¿Cuántos meses eh, pagaron por adelantado? Primero ofrecíamos dos meses, nos aceptaban, ofrecimos tres meses, nos aceptaban, hasta que ofrecimos ya este seis meses de adelantado. ¿Seis meses? Sí. ¿Y hasta cuánto hubieran estado dispuestos a poder ofrecer para conseguir un lugar? Pues eh, no depende, si encontramos un lugar muy barato y si nos da presupuesto podemos pagar, no sé, ocho o nueve meses y también con tarjeta de crédito, no sé más, más pero pues exacto. ya estamos muy limitados exacto porque aquí ya son nuestros ahorros que, tra exacto. que traemos exacto, ese es como que el riesgo de poder eh, conseguir, ¿no? de alguna manera ellos, eh, gracias a Dios y justamente por ese bundle que tenían pudieron ofrecer seis meses de renta en el departamento y entonces aquí en la casa, y entonces pudieron encontrar eh, esta habitación eso que estuvieron realizando, pues eh, eh, lo lo pueden tomar en cuenta para que puedan encontrar una, una, un lugar de, de vivienda, ¿no? Sí. Sí. sí. sí, sí, sí, pero la verdad que aún así es complejo no porque si sí, es mucho dinero también sí, sí. Y, y otra de las cosas eh, hubo no no fue el único lugar al que se ofreció eso no y había unos que decían no es que yo no no, yo, no, no yo, lo yo, requiero. yo no lo necesito no sobre claro. todo cuando no era directo con la persona cuando era mm. un este un, un vendedor o ¿no? un, un agente no es que yo no yo no te estoy pidiendo eso no mm -hmm. puede llegar a ser inclusive hasta como ofensivo para ellos no entonces, si comienzas, no, pues este, en, en este caso fue un poquito más directo con los dueños y creo que eso también fue un punto favor oh. sí. También, alta que estuvimos viendo así varios departamentos y casas, se comenta mucho que aquí en Vancouver, no, y en Canadá hay muchas estafas. Yo no me sentí como que en ningún momento como que nos fueran a estafar. Así no, no vi ningún movimiento así raro de algún, alguien que me lo presentara a un lugar. No lo vi eso. Pero sí hay muchas comunidades de aquí que te, que te niegan por ser por ser latino. Por ejemplo, vas, vas con asiáticos, ellos le dan la casa de los asiáticos, vas con árabes, le dan a los árabes y pues también se te limita mucho. Tú dirás, Vancouver es una ciudad muy grande, hay muchas casas, muchos departamentos, ves muchas propiedades, pero aún así está todo muy limitado porque hay mucha demanda que quiere la gente llegar a buscar una casa, ¿no? De todo el mundo. Sí. sí. Sí, y no por algo el Express Entry justamente tiene ese concepto de solamente seleccionan el perfil más alto. Se dice mucho que Canadá quiere a muchos inmigrantes que se están ofreciendo vacantes, pero de alguna manera siempre se hacen filtros y esos filtros tienden. No siempre es así pero tienden a seleccionar como que los mejores perfiles y cuando llegas acá justamente te toca competir contra esos mejores perfiles no solamente de las personas que ya viven aquí en Canadá sino también aquellas que están llegando no solamente de Latinoamérica, Europa, Asia y eh, de la India y todas esas personas es una competencia bastante dura ¿Qué respecto a sus Landors? Eh, ¿De qué eh, país son? ¿Cómo fue el trato? cuéntenos más acerca de sus Landors Sí, aquí casi bueno, cuando fuimos a ver Casi todos eran los dueños directamente Vimos este, muchos asiáticos, casi, casi todos eran asiáticos Muy pocos canadienses, como dos o tres de, Porque sí vimos como 30 casas ¿sí? uh -huh. Aplicamos como para 100 casas y vimos 30 casas Porque no muchos te respondían Y uno que otro asiático, hindú Ahorita nuestros, nuestros arrendadores son este, asiáticos Ellos no hablan nada de nada inglés La que habla inglés es su hija, la que ella fue la intermediaria Okay. Ya con ellos hicimos el contrato. Mm. Y es contrato por un año. Muchos te piden contrato por un año. Ah, perfecto, sí. Sí, sí ese, es el, ese es el detalle. Los términos que a veces te piden seis meses, a veces te piden un año. Y pues eso es algo bastante, eh, este, pues de alguna manera te puede atar o de alguna manera puedes tener una estabilidad. ¿no? Sí. Es cierto, es como que dependiendo sí. como sí. lo estés viendo. ¿no? Sí, que puedes agarrar un lugar que esté muy lejos, muy feo, muy caro. Ya por un año ya te quedas ahí sí, este, exact, encerrado por un año exact. ¿no? Sí. porque mientras estás en la espera de ese proceso de repente pues obviamente cuando estás en Airbnb el reloj corre a tu contra sí. entonces el tiempo, el dinero pero muchas veces lo que hemos da, nos damos cuenta Ana y yo es que siempre podemos encontrar mejores oportunidades de vivienda, pero hay que estarlas como cazando sí. y esas no es en un intervalo de una un de mes. cuatro semanas, sí. a veces hay que esperarlas y estarlas monitoreando durante seis meses, que inclusive es algo que ustedes podrían considerar, ¿no? durante sí. este año estar ahí monitoreando este, la, el costos las ubicaciones y de pronto decir, ah, pues, de pronto sí nos podríamos conseguir eh, tal vivienda con tales características a tal costo. Lo hemos visto, es posible y eso podría aplicar, ¿no? Sí, ya con sí. más anticipación. Uh -huh. sí, sí, bueno, claro. ya cosas aquí ya sabes cómo se, cómo se mueve el mercado, cómo cómo aplicar. También aquí fue no, nos cerramos porque queremos buscar un, un lugar que nos gustara y que fuera para ah, los sí. dos, ¿no? Uh -huh. Porque si tú llegas solo es más fácil encontrar un lugar, uh -huh. un cuarto pero si tú llegas en pareja o con familia, sí es más muy complicado, complicado todavía. y uh -huh. más complicado aún si tienes animales. ¡Ay sí! sí. Que es casi casi imposible. Sí, sí, sí. lamentablemente no todos sí. aceptan gente con, sí. con animales. Es una recomendación, si puedes, no sé, deja tu deja tu mascota, no sé, un tiempo con tu familia en México préstalo, pero más, si vienes con tu animal con tu mascota es más complicado. sí Aunque lo ames mucho, pero sí, este, sí. tengas en cuenta. Sí, que sí, de pronto de, de pronto es difícil conseguir habitación, conseguir cuarto en familia. Siendo migrante, agrégale el nivel un poquito más difícil, venir con familia. Es decir, no, agre, venir con animales. No es imposible, no estamos diciendo que no se pueda, pero es un tema de mayor dificultad y de mayor paciencia de estar en Airbnb etc. ¿no? Este, muy bien. Ahora, eh, ¿cómo es la casa? ¿Actualmente están viviendo en un, bueno, están eh, en un departamento, townhouse, están en, una, en, un, este, en un basement? Eh, ¿Cuáles son las características de actualmente dónde están viviendo? Se podrá decir que es como un departamento dentro de una casa. Ok. Es porque estamos a nivel, este, piso, se puede decir, a nivel calle. ¿El first floor, el ah, planta sí. baja? No estamos en sótano, ni tampoco estamos arriba, estamos en el... Planta baja. Planta baja. Y, no okay. puerta calle, pero pues sí estamos, este... Se puede decir que en la parte detrás de una casa. Nah, ok, ok. ¿Cuántas habitaciones se eh, tiene? Tiene tres cuartos. Tres cuartos, lo que vendría siendo comedor, lo que vendría siendo este área de lavado. Área sí? de lavado, de la, baño. Baño. Un baño solamente para, para tres cuartos. Sí. Ok. Este, eh, ¿Cuenta con todos los servicios? ¿El pago que ustedes hacen tiene todos los servicios incluidos? Sí, todos menos internet Menos internet sí. eh, La casa, ¿con qué venía incluida? ¿Refri? Venía con los... El... Refri, eh, estufa, microondas eh, um, Lavavajillas no, vajillas. Y pues lo normal, ¿no? una cocinita integral Su campana y ahí la sí, sí. Comesa, camas Ah, ¿ya tenían la ocho. mesa? Escritorio en cada cuarto y su silla Ah, muy bien, muy bien ¿Aproximadamente cuánto se vendría pagando por esta, este, esta casa con tres cuartos y un baño? Y con sí, nosotros, nosotros cuando estuvimos viendo los departamentos y ya digo basements sí, no, ya casi podemos tener un medio de cuánto andan las rentas aquí en Vancouver por ejemplo, por un, por un basement o un, un departamento de un cuarto andan como $1.400 1.600 dólares por uno de unos... dos cuartos andan entre $1.800 hasta $2.200 y por uno de tres cuartos, como este, anda entre 2100 hasta 2600 aproximadamente. Ok. okay. Sí. Okay. Y por ejemplo, ustedes son dos, eh, ¿qué harían con tantos cuartos? Aquí lo que nosotros hicimos de una manera, pues, también de, sabemos que Vancouver es muy caro. Y la. no buscar un cuarto, un bécimen de, como te contaba, de 1500 o 1600, pues es muy caro, ¿no? También. Entonces, uh -huh. nosotros buscamos una, un lugar que tuviera dos o tres cuartos. Y poder dividir el, el, el gasto o el costo con, con más personas. No, perfecto. Eso está genial. Se reducen los costos de pago. Sí. Se dividen, eh, pero aún así, considerando el tema de que es difícil conseguir algo que les guste, porque eh, hasta donde sé, pudieron encontrar otras opciones, creo, en Surry. Sí, más, que, más lejanas, pero, pero que no les llamó la atención la apariencia física, ah, ¿correcto? Sí, pero sí. Unos lugares que sí están... Eran Exacto. lugares muy lejanos, muy sencillos, así de que también el lugar estaba muy descuidado. Sí, muy descuidado, no había ni puertas, literal eran ventanas, espacios compartidos, demasiado, ¿no? no, no sí. Bueno, para nosotros como que no, o sea... Por más que dijimos, o sea, eh, aunque estuviéramos ya, con, eh, de que no tuviéramos un lugar, tampoco, tampoco estaríamos ahí porque, pues bueno, para nosotros no era cómodo, ¿no? No, uh -huh. no era un lugar que nos sintiéramos Sí, aquí puedes encontrar en cosas, Vancouver así, sí. lugares muy bonitos, a buen precio, porque están muy competidos. Puedes encontrar este, lugares más o menos. Uh -huh. o, o hay de todo, sí, hay casas que tienen hasta 20 personas adentro. Y con sí. literas, y tres oh, personas o cuatro personas en un solo cuarto. Y con dos o tres baños, que está muy ya está muy, muy ¿Está de locos sí, está de locos sí. de vivir entendemos ahí. que hay personas que pues a lo mejor para ellos no tienen problema ¿no? exacto y digo, pues, o es que es la única opción que tienen por exacto. el momento ¿Sí? exacto pueden hacerlo a lo mejor lo hacen por un tiempo nada más exacto pero pues para nosotros pues eh, digo sí, sí fue complejo ¿no? sí pero aún así queríamos un lugar un poquito más de espacio un poquito más no tranquilo con buena habitación tranquilo sí, igual sí, bueno, nosotros también pues somos muy tranquilos y pues también tener como un lugar pues agradable ¿no? donde uh -huh. estar un lugar agradable un lugar más espacioso, sí. Uh -huh. Sí, eso es un tema a analizar, porque justamente si de repente eh, hay varias personas, el perfil puede ser una persona, una pareja o una familia. Como persona, pues te adaptas más a poder vivir con otro grupo de personas, uh -huh. ¿no? Y como ya a trabajar, nada más, nada más quieres ahorrar lo más que puedas, algo muy barato, llegas, duermes y te vas. Exacto, como dicen el, el sueño americano, ¿no? Que en teoría te vas a, a trabajar y generas dinero pues muchas veces cuando vienes como familia no se está generando tanto dinero pues tienes que hacer actividades pero si vienes en plan como mochila al hombro una sola persona pues es más fácil, ¿no? como dicen sí. ellos que puedas empezar a ahorrarte un poquito más de dinero porque la, el lugar donde vives pues no es tan, este, eh, tan caro, ¿no? Sí, pero es. obviamente los, los costos son que tengas que compartir este, más cosas, sí, ¿no? sí, sí, sí. aquí lo más caro que es lo que nos hace más caro es la renta así de todos los que llegan a Canadá porque tú sí, puedes pagar en transporte, en comida per, y escuela, pero sí lo más caro es la renta. Sí, uh -huh. sí. Puedes buscar opciones más accesibles, tanto de comida como de otras cosas, pero pues la renta sí no hay de otra, ¿no? Uh -huh. Es lo que es. Sí, <risa> ah, exacto. Es lo que es. Y bueno, ya para la parte del cierre se hizo la luz aquí para que puedan <risa> recibir justamente esas recomendaciones finales. Y eh, ya en la parte final de este video eh, nos gustaría tomar un poco el tema de la presión social o la presión que se vive como, como de las personas que te ven o las personas que, que están por fuera del telón, ¿no? Entonces, ustedes cuando llegan aquí a Vancouver, llegan aquí a Canadá, pues, ¿qué les decía la gente? Búsquense en tal lugar, búsquense aquí, acá. ¿Cómo fue ese tema de las personas desde afuera? ¿Qué les decían? Hay muchas opciones, ¿no? Entonces, no, es que hay muchas opciones. Hay, lugares sobran, ¿no? Eh, sí, sí, sí, lo mejor es que estés en downtown. Ah, si estudias en el centro, ¿trabajas en el centro, pues búsquete por ahí. Sí. Pues sí, es lo primero que piensas, no, no, pues claro, ahí, no, no, pues sí, ojalá. Si sí, nosotros hubiéramos podido encontrar algo, por supuesto, de hecho fue nuestra primera opción, Obtivo. no, era lo que queríamos, este, pero pues desafortunadamente no pudimos, no, en ese, pues en ese momento no. ¿Mm? Ahí fueron comentarios y compañeros nuestros así del trabajo, de, de la, la escuela. escuela. Pero principalmente de trabajos ¿no? Oh. porque viven tan lejos uh -huh. pero pues somos recién llegados, no tenemos más oportunidades ya, Dios quiera, futuro, en, en un año, dos años ya que tengamos mayor este, solvencia económica, mejor trabajo, mejor posición pues sí ya buscar algo más este, cercano ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, pero, sí. Pues, estamos conscientes que estamos llegando nuevos ¿no? Uh -huh. no queremos aspirar a una casa muy bonita ni con muy cara porque no, no podemos todavía ya en su momento lo dirán Sí. Mejor ubicada, ¿no? Entonces, es más cerca del centro a lo mejor, pero va a depender mucho de la situación, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando en Delta, ¿no? entonces, bueno, pero no sabemos, a lo mejor dentro de un año estamos en otro lugar súper diferente, ¿no? La misma situación te lo dará, ¿no? Pero sí, yo todavía de que no, es súper fácil conseguir un lugar aquí, ¿cómo que no? ¿Pan comido? Nosotros. No, es súper difícil, súper difícil, ellos, claro que no, es súper fácil ellos porque ya tienen más tiempo aquí, tienen, también tienen más... Mayor amigos, mayor conocidos, mayor referencia, mayor contactos, sino no, pues mi amigo tiene una casa en tal lado sí. o mi primo va a estar lado No, es porque viven aquí con mucho tiempo. Nosotros, que, pues, llegamos solos y, pues, ¿cómo buscamos, no? Es lo que comentábamos en ese momento de de lo de las comunidades, ¿no? Sabemos que a veces, bueno, a lo mejor ya en un grupo de amigos, de conocidos, puede que sea más fácil, ¿no? Y eso fue como que. A lo mejor a bueno, sí, para ellos es fácil, ¿no? Uh -huh. No, aquí yo veo muchas. Hay, hay uno aquí que está. A dos cuadras de donde vivo, está disponible. Ah, oh, bueno, sí. Ahora vamos a aplicar y. Sí, sí. sí aquí, es el lugar sí. donde lo encontramos en Credit, en la página. Ok. Buscamos en Facebook, buscamos en, en Inmobiliarias, buscamos en Kijiji. En, porque vimos mayor sí. opción, más formal, fue en Credit. Ok. okay. Como, como dato. Sí, y eso más, está y muy bien. Es la bueno. respuesta sí. más rápida la respuesta más sí, rápida sí. en Craigslist y creo que ahí fue donde era más directo con los dueños oh, sí. interesante saberlo sí. sí porque muchas personas de pronto inclusive cuando estamos por fuera decimos ah pues cuáles son las páginas o los lugares no nosotros normalmente recomendamos Craigslist Super y Facebook de market, eh, marketplace de Facebook. En este caso, pues agregan el tema de las inmobiliarias y este, justamente esos, esos sitios, ¿no? Que se sí, pueden sí. Este, localizar para poder también encontrar este, la casa. También es ya estoy buscando ahí, encontré una página de como de chinos, porque hay muchos chinos y ahí hay algún tipo. Es casi no hay aquí. Sí. No. En la página así de que ahí venden, venden todo, venden este, varias cosas, también tienen, tienen varias casas, ahí sin renta, pero es una lista inmensa de casas. Claro. Y pues nada más cuando todo están en está en chino, yo lo traduje, no, ya vi que eran opciones, Le, les, les escribí, pero pues no me respondieron, pero sí, tienen como aparte su mundo, aparte aquí. Uh -huh. Y ahí pues también todas las casas que se dan en renta, pues ellos mismos se las rentan entre ellos. Claro. Y pues tú no, no sabes de eso. Sí, inclusive no sé si han tenido la oportunidad de ir a un supermercado que sí. se llama T y T sí, Market. Sí. Este, sí y entras a este, a este supermercado y es como si entrases... Este, al menos cuando fuimos Ana y yo, nos sentíamos completamente en otro país. O sea, todos, lo, todas las personas asiáticas, eh, la manera en que venden los mariscos, de repente veías a todos los animalitos aquí vivos y de repente ah, decía, dame uno, ¿no? Y así de, bueno, ¿no? como tal el, el lenguaje, pues, ¿no? Pero sí es entrar como que a otro mundo. O sea, estás viviendo en Canadá, un lugar multicultural pero realmente llegas ahí y es estar como en otra dimensión. Luego vas en la calle ¿sí? ¿No? ¿No ves? y ves puros Lo dices? mismo pasa con la página web, ¿no? Ah, dices, ajá, sí. Ves puros dices, no, pues no hay, no hay ningún de otro país, puros luego andas en el camión y puros dices, ¿en qué momento me perdí de, de Canadá? o de América? Exacto, porque se vende como algo, una multiculturalidad, sí. pero algo, no, ustedes me dirán, nosotros pensamos que un 35%, 40% es de la India, otro 35, 40% es de Asia y el otro 20% canadienses, sí. latinoamérica el todo club, el resto del mundo bueno, entonces de hecho hay muchos lugares donde podemos ir a comprar por ejemplo Walmart o en el banco y tienen traductores especiales sí. eh, bueno hay más gente que te pueda ayudar en eh, mandarín sí. o en y, hindú ¿no? sí, eh, sí por ejemplo que, Ajá. que sí. en español o sea, en español es decir como que muy contadas las sucursales en las pero algunos lugares sí te tienen ahí ya como una traducción en ah, en la traducción en la calle. Ajá, en la calle. Sí. O sea, ya nada más falta que, que lo autoricen, ¿no? Como una lengua ya como, sí. ya oficial, pero sí hay muchísimos lugares donde tú pasas por la calle y sientes no que estás en China o Sí, sí, en sí. Asia. Es claro. una realidad, es una realidad. Sí, eso de la multiculturalidad este, es bastante <risa> subjetiva al momento claro. de llegar aquí, ¿no? He escuchado que en Toronto ya no hay tanto asiático, este, de hecho esa vez que nosotros nos tocó ir en un viaje pues relativamente corto, bueno sí fue corto, fueron tres días, este, vimos menos asiático, eso sí nos tocó. De la India, esos no fallan, esos están <risa> round the world, este, pero eh, sí nos tocó ver este, ese tema, de, eh, nos toca ver ese tema de sí. multiculturalidad, la página web que mencionas pues tienen ahí su mundo, entre ellos ayuda ¿no? Sí. Uh -huh. claro. Muy bien, pues palabras finales. Este, ¿Cuáles serían sus recomendaciones a los nuevos inmigrantes, a los gonzayas que vienen aquí a Canadá? Bueno, eh, la primera cosa es no desanimarse, ¿no? Nosotros igual hubo un momento que sí nos sentimos. Yo me sentí muy... Eh, un poquito eh, desesperada. Más que desesperada, como ansiosa. An ansiosa, como que será. Así es mucho más difícil de lo que creímos. Pero... Eh, claro que hay, que hay opción, ¿no? Obviamente tienes que ver su situación en ese momento Pero seguir buscando, buscando mucho No dejar de buscar Sobre todo, Juan Carlos es el que estuvo Le invirtió mucho tiempo, la verdad, a estar buscando eso Y pues, eh, de cierto modo, a mí me daba mucha tranquilidad, ¿no? Eh, sí eh, pero, pero sí, eh, hay muchas opciones Claro que las hay Pero pues uno tiene que buscar, ¿no? Sus posibilidades y pues a aventarte ¿no? a hacer... exacto y aquí también cuando, cuando publican en internet casi publican y al día siguiente ya todo el mundo va a ver casas así la publican citas para mañana así que cuando sí. vas a ver casas hacemos fila con, eh, entre 15 y 10 personas Más. aquí también depende si ustedes quieren llegar a compartir cuarto o quieren llegar a una casa por ustedes mismos una casa para ustedes solos si sí, va, va a depender mucho de lo que ustedes quieran eso. también la comodidad que ustedes quieran, ¿no? y su por supuesto es que la alcancen eso uh -huh. que menciona Carlos de Chris, que dice que al, al, al momento creo que también ese es un punto interesante en cuanto vean algo disponible enseguida apliquen, pregunten directo porque si no si se esperan ya luego van sí. a ver que ya se ocupó y tengan disponibilidad sí. de tiempo sí si dicen sí. oye, quiero ver casas pues pierdan sí, pier pier días de clase pierdan pierdan de trabajo no hagan sus tiempos ahí bueno, sí se puede ah se puede <ríe> para que vayan a verlos inmediatamente Uh -huh. De hecho, me estabas comentando que el día que te, dije, te hablaron de aquí, tú estabas trabajando, sí, ¿no? trabajando, que de repente estabas acá en tu trabajo y justamente la línea de teléfono, ring, ring, ring, oye, y sí. de repente ven al otro y entonces sí, tienes que ir de volada. Sí, ¿no? tuve que dejar el trabajo, tuve que salir corriendo para poder firmar el contrato, porque digo, si no firmo ese día, el día siguiente que nos dejábamos el Airbnb nos quedamos literalmente en la calle, ¿no? Sí, sí, no Entonces tuve que decidir pronto ir a salir del trabajo y venir a la casa de los dueños. Y pues el hacer el contrato. Sí, es ahí un tema de que sí. tú consideras o quedarte trabajando sí, porque, o arriesgarte a perder. Porque, como dicen, si no llegaba. Si no llegaba, puede que lo dieran sí. y más. Dije, no, pues ya, ya por primera vez necesitaron una casa. Así, sí. si no <risa> llego por, por, por media hora, una hora o llego el siguiente. Pues decir no, ya sabes qué, me llegó otro. Otro cliente con el dinero en mano y eso lo de Exacto, sí Ahora sí, sí que esa competitividad que llamábamos sí, no Entonces sí. ponerte la, la No solamente de perfil, sino en sí, cuanto a tiempo Y, este, y moverte Si Exacto. llegaste antes o si llegaste después Puede ser que ya no lo tuviste Sí Pues eh, chicos, algo más que quieran agregar a hacer todo. Bueno, eh, pues esa es nuestra experiencia, ¿no?, de acuerdo a lo que nosotros, pues nos tocó, a nuestro perfil, a la situación, al momento, a las decisiones que tomamos, ¿no?, eh, sabemos de, de compañeros, de la escuela y del trabajo, que a lo mejor para ellos ha sido más fácil, ¿no? Porque pues, es una claro. persona pasada. Sí, o su situación es diferente, ¿no? O sea, sí, o sea, No puede que... ser que, o sea, tampoco es de que todos los que van a venir van a sufrir igual que nosotros. Puede que no, puede que sí, pero eh, va a depender de cada caso, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Sí, muchas gracias, muchas gracias de verdad. Este, se los agradecemos por abrirse a contar esa experiencia este para que eh, otras personas los puedan tomar como un referente no justamente hablábamos de eso del sí. tema de poder compartir la información para que otras personas pues les sea de utilidad no sí, sí. sí. sobre todo porque pues, nosotros pues, somos seguidores de ustedes y por eso nosotros también en, antes de venir para acá pues vemos sus videos y para pues mucha ayuda no sí tener una idea más que nada sí sabíamos que está complicado pero el momento de la, de la verdad sí fue más complicado que sí. de lo que esperábamos Sí, y esperamos que nuestra experiencia pueda servir para algo, a lo mejor no para tomar una decisión como la de nosotros, pero a lo mejor para saber que esas cosas pueden pasar, ¿no? Sí, que, que está un poco complicado, sí, ¿no? sí. y más hoy en día que ya se habló en las de Canadá, y que pues está llegando muchos nuevos migrantes, ¿no? Sí, en bien. diferentes casos, pero todos están llegando así, tanto sí. como para trabajar, para vacaciones, o estudiar, Diferente hay mucha competencia. Sí. Diferente. Pues les deseamos lo mejor de los éxitos, Este sabemos por ahí que tienen la oportunidad de inclusive de poder estar aplicando al PNP, eh, ojalá que se pueda realizar y por sí. qué no haya cortar tiempos ¿no? para poder este, migrar de manera permanente aquí a Canadá. Sí, pues, pues una opción a futuro, no, falta que se dé, Dios quiera. Bueno, Como changuitos para que se sí. arme. Pero pues ahí estamos este, buscándolo. Sí, exacto. Es pues muchas gracias de corazón, les agradecemos que nos estén compartiendo su experiencia porque es complicado, yo le comentaba a Mariana que a veces de cierta forma puede ser al principio, a veces puede ser más adelante, pero es bonito también conocer a nuevas personas, a ellos sí efectivamente los conocimos eh, sorpresivamente, fue algo muy agradable conocerlos y deseamos que nuestra amistad siga creciendo conforme pasé el tiempo y pues que nosotros también, al igual que ellos, puedan apoyar a futuras generaciones con este video. Muchas gracias. Gracias. Y de momento ha sido todo, Gonzayas. Ya saben, cuídense mucho y estamos en contacto. Stay safe, bye bye. Ya, sí, les ha hecho un chingo. Ajá. Para que tu equipo móvil. Para que conozcan a nuestras hermanas amistades. Con la señora ¿no? Ajá. ¿Qué, yo qué? Yo qué. Okay. Sí, porque ya más o menos voy a poder hacer el suma a las caras cuando estamos hablando. Pues a ver, sí, sí. Por favor, que me vea? Ah, lo marca como Cristiano Ronaldo, ¿no? Que me vea. Y quitas el refresco. Pones pero el agua. No, si <ríe> Coca, no. <ríe> Y a las acciones, para abajo de Pepsi, ¿no? Sí, las <ríe> acciones de Pepsi. Okay. A ver chicos, hagamos nada más una prueba de audio y video para ver qué tal nos veríamos y nos escucháramos. A ver, A ver... Sí, buenas tardes. Me llamo Carlos, mucho gusto. Hola, mi nombre es Mariana, soy de Veracruz. Y sería Ana, nada más para ver qué tal te escuchas. Hola, mi nombre es Ana y hoy vamos a entrevistar a nuestros amigos.